Un saludo a todos los Oxlovers, yo soy D. Rod Jazbeck, les envío un fuerte abrazo y un saludo desde la ciudad de San Antonio, Texas. Yo soy Legión Oxlack. Los muñecos y juguetes nos han acompañado desde la infancia e incluso hasta la edad adulta. Ya en otros videos les he presentado historias donde muñecos parecen cobrar vida, pero el día de hoy les voy a presentar un video que me enviaron donde parece que un peluche.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 por sus rasgos perturbadoramente humanos. En aquellas épocas se esperaban en reproducir la imagen real de las niñas, por lo que en vez de la idea de un juguete, las muñecas cumplían la función de compañeras. Esas muñecas nos provocaban la sensación de que en cualquier momento pudieran moverse. Y no pensaríamos que un juguete fuera de estas características nos pudiera aterrar. Pero hace un tiempo recibí un correo, donde me mandaban la evidencia de lo que pudiera ser un peluche, maldito. El escalofriante personaje de esta historia es un perro de peluche, que al presionar un corazón que tiene en el pecho, lanza un beso y dice la frase, I love you, y que al parecer se acciona por sí solo. Enrique es la persona que me envió este caso, y nos cuenta que desde que le regaló el peluche a su esposa Empezaron a suceder cosas extrañas en su casa Se movían las ventanas solas Vibraban como si alguien las moviera Hasta el día en que los dos escucharon el sonido del perro Y extrañados, fueron a revisarlo Se dieron cuenta que el peluche reproducía sus frases por sí solo Sin que nadie lo presionara Incluso parecía responder de esta forma cuando se le hablaba por lo que grabaron este video como evidencia de que algo sobrenatural ocurría con ese peluche. ¡Vuélvelo a hacer! ¿Otra vez? Te dije que no te tengo miedo Seas quien seas Nos damos cuenta que cuando ellos le piden volver a hacer el sonido El perro lo hace Como si de alguna forma les respondiera ¿Ya? Te cansaste Enrique nos comenta que enfrentó el miedo gritándole e incluso golpeando al peluche para que éste los dejara en paz. Al parecer funcionó, porque desde ese día ya no volvió a suceder. ¿Será posible que los espíritus puedan apoderarse de algunos juguetes, muñecos o peluches, como si se tratara del cuerpo vacío desde donde pudieran hacerse notar? Quizá este fantasma trataba de comunicarles algo que al final rechazaron. Pero también pudo haber sido una falla en el mecanismo que hacía lanzar las frases. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguna vez han tenido alguna experiencia similar? Déjenme sus historias y opiniones en los comentarios bajo este video. Te dije que no te tengo miedo. Seas quien seas. Mándenme sus videos y sus historias a mi correo arroba, gmail, punto com o también me pueden llamar vía WhatsApp para que me cuenten sus anécdotas en mi programa en vivo todas las noches. Aquí les voy a dejar mi número telefónico y suscríbanse a este canal para que les llegue la notificación cuando suba el nuevo video. Recuerden que juntos somos la Legión Oxlack. Nos vemos en el siguiente video.